Hola atletas, ¿cómo van? Hoy estamos aquí en la playa, en la Rochelle Les traigo una rutina de abdominales Basada en un 10x10 Vamos a hacer 10 repeticiones o 10 segundos De 10 ejercicios, ¿listo? Vamos a verla atletas, vamos a comenzar, recuerden antes de empezar cualquier ejercicio físico hacer un calentamiento previo para aumentar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y evitar así mismo lesiones, ¿listo? Entonces comencemos con nuestra rutina, vamos a comenzar con crunches, los crunches, piernas flexionadas, manos al pecho, la cabeza recta y vamos a subir solamente a media altura, entonces comencemos con 10. ejercicio manos abiertas pies abiertos la mano contraria va a tocar el pie contrario entonces cada pierna es una repetición si quieren hacerlo más difícil entonces que las dos piernas cuenten como una repetición en este caso vamos a hacerlo un poco más sencillo y vamos Eso siguiente vamos a hacer jack knives manos atrás, pies levantados y a tocarnos arriba. Yeah. Ya está empezando a quemar. ¿Listo? Ahora bicicletas, pies estirados, manos al cuello y cuando recogemos una rodilla, el codo contrario va a buscarla. ¿Listo? Lo mismo, cada pierna es una repetición para hacerlo más complicado las dos piernas una repetición vamos a hacerlo esta vez la parte sencilla entonces empezamos ahora vamos a volver a utilizar los crunches vamos a hacer una variación de ellos rodillas levantadas manos arriba y vamos a subir a media altura vamos por la mitad de la rutina ahora tengan en cuenta la respiración cada vez que contraemos el abdomen soltar el aire cada vez que bajamos o descontraemos el músculo vamos a tomar aire esto con el fin de mantener la presión intraabdominal, evitar lesiones y evitar una fatiga excesiva listo ahora continuando ya trabajamos la parte alta y la parte media del abdomen vamos por la parte baja entonces manos debajo de la cola piernas levantadas, vamos a hacer elevaciones a tres alturas, alta, media y baja, tengan en cuenta, vamos a hacer eh, este ejercicio, 10 repeticiones por cada altura, listo, vamos. Siguiente ejercicio, manos a los lados, piernas levantadas y liuritos. Vamos por 10. Terminamos eso y vamos a mantener la contracción por 10 segundos, piernas levantadas, manos levantadas, espalda no toca el suelo, manos derechos, 10 segundos así. Ahora vamos a voltearnos, vamos a hacer una posición de flexiones y vamos a llevar la rodilla al codo contrario, ya saben cada, cada, cada lado es una repetición, y vamos, bien, yes. y para terminar vamos a acabar con el ejercicio más tradicional del abdomen, plancha por 10 segundos, y comenzamos. Listo. Hemos terminado nuestra pequeña rutina abdominal. Recuerda, esta rutina es muy buena, porque no se necesita ningún equipo, no se necesita nada, se puede hacer en la casa, en un hotel, en la playa, en el parque, donde quieran. Eh, suscríbanse, denle like al video si les gustó, pongan en los comentarios cualquier tema que quieran que traten los próximos videos, escriban lo que sea, y nos vemos en una próxima ocasión.